Otra cita bíblica usada para oponerse al aborto es la ley del talión citada en Éxodo, capítulo 21, versículos del 22 al 25. Sin embargo, es un texto ambiguo que, sin el debido cuidado, puede llevar a distintas interpretaciones. ¿Se trata de un aborto? ¿Un parto prematuro? ¿Se mata a la mujer o al hijo? Si tenemos en cuenta las leyes equivalentes en Babilonia, presente en el código de Hammurabi, el código hitita o el asirio medio, estas leyes actuarían acorde al daño a la madre, no al feto. Por otra parte, estaría hablando de un aborto espontáneo por una pelea, no un procedimiento planeado, por lo que no sería una cita aplicable a favor o en contra del aborto.